Bueno este YouTube, el video anterior... Ya no, el video anterior. Así que estamos aquí, ya no sé si este es algo, miren tú. Oh, mira, no, miren, no, oh. miren. Esta es la hermana Milenia. <risa> ¿Cómo se llama? Eh... No, ¿Me ¿a, me vi... esta a mí... Esta <risa> a mí son un ¿a ¿qué más? ¡Es que eres! ¡Espan! ¡Espan a ellos los mentiras! eres tú la muerte? infermo. ¿Qué, ¿Qué? es? ¡Qué ¡Qué es! ¡Qué ¡Qué es! ¡Qué Mira ¡Qué es! ¡Qué es! Eso? ¡Qué es! Eso? ¡Qué, es ¿Qué mira es! tipo serio. Si me el en el ojo. Bueno, estamos aquí, mi gente. En la fiesta. ahí, bella. La droga es mala, Steven La la droga es mala, la droga pues es la droga es mala, la se siente? mala, la droga es mala, que lo que se la publicidad en la cara, publicidad ¿pues? en la cara suscríbete pues Lol sígueme Please. bueno aquí estamos felices y hey, hey, right. sí, ahí está el cobalt de los chavitos aquí un video tutorial de cómo bailar el bailecito no grabé mucho en la fiesta porque me centré en divertirme, pues no me centré en grabar ni nada, en desestresarme, pero las pocas cosas que salieron salieron genial y esta es una de las mejores partes, no se la pierdan. <risa>